Hola, mantestel. del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 3 y decir que por fin encontré en el capítulo anterior al final eh, el área del jugador donde se encuentra lo que vendría siendo la tienda, el centro comercial que está bastante guapo, lo que pasa que está... Como en otro apartado y no me di cuenta. De hecho tenemos tres pisos. Eh, mola, mola, mola muchísimo, la verdad. El problema es ese que está como apartado y por eso no me di cuenta. Está aquí en el área de jugador y para mi gusto, si estuviese aquí en el modo carrera, que por cierto, ahí vamos, seguimos en leyenda. Matusalén Len, en leyenda de no es una dificultad, sino es como eh, nuestro nivel, ¿no? De ya de personaje que por cierto, hablando de personaje, está al máximo, bueno, estamos en muy difícil, jugamos la final de Roland Garros contra James Blake, vamos a ver qué tal, y nunca he jugado contra él, es eh, muy difícil, eh, no, en fácil creo que sí, pero bueno, y evolución del jugador, como veis, eh, estamos ya al máximo y no nos dejan subir más puntitos, Drive, Revés y Potencia al 100, luego eh, Servicio y Velocidad al 69, y ya lo demás, el resto lo, lo subí un poquito, lo que pude, 44. Me hubiese gustado mejor subirlo más, si hubiese sido más ofensivo a la hora de restar, quizás, pero bueno, tampoco me preocupa mucho. La volea la y, y la resistencia pues están ya en 39. Así que nada, vamos a por la final, vamos a jugarlo. Y hoy seguramente sea general, como que 71. Como que James Black tiene... Ah, que que el máximo no será 70 o sea, el máximo es 70 para mí pero para, para los tenistas licenciados será más, ¿no? Hmm. eso es trampa, eso es trampa no puedo llegar al mismo nivel de media al menos ah, y nos hemos cambiado de ropa aprovechando eso, así que inauguramos ropa por fin de no sé cuántos capítulos por fin tenemos una ropa nueva y me he puesto una en plan de que mira, soy el puto amo, me da igual ¿sabes? o sea, entre la jubilación y entre todo, ¿sabes? A mí no me rayes. El, ja, al colega este ya sabéis que le da todo igual. Tenemos sesenta y... ¿Cuántos años? No lo sé, no me acuerdo. Pero un montón. Así que venga. Bueno, bueno, bueno. Vaya sacaso. No vemos aquí el velocímetro. Lástima. En fin. Es que en Roland Garros creo que está como más arriba o algo. Bueno, bueno, bueno. Empezamos. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien. Estaba en la pilla. Nanana. Na, na. Brutalidad. Madre mía, la física de la bola que ha dado como ahí en, la, en, la en el colchón ese. Y se ha ido para arriba. Vale, hay que mejorar el... Bueno, bueno, bueno, bueno. Es que estamos haciendo lo siguiente. Estamos a tope. Vale, no sé a cuánto es. Sí, sí que lo sé. Tres juegos. Eh, y al mejor de tres sets. Así que... O sea, tres juegos, tre tres juegos cada set, lógicamente. Vale, jugamos ahí un poquito el paralelo. Jugamos otra vez el paralelo. Nada mal. Una vez más, nos preparamos ahora para angular Ahí está, sí señor Y a tomar por full. perfecto Bueno, si le damos un poco tarde, pues se nos va Eso sigue siendo igual Da igual que tengamos ahí una muy buena puntuación de derecha o de revés Que, que si le doy tarde, sigo... Uy, uy, uy, uy O si le doy pronto, como me ha pasado antes El golpe, ¡ojo! Llegamos a todo, ¿eh? Buenísima esa bola alta. Ostras, qué buena... Del americano, ¿no? ¿Cómo ha acelerado ahí? Yo me esperaba que se le complicara un poco esa bola. Pero... Va a subir. Va a subir para cubrir la red. Y meter más presión. No le ha hecho falta porque ha ganado. Buena. Buenísima. Esa es. Esa es, ese es el golpe que yo me esperaba antes. Pero bueno, <risa> vale, corre, corre, corre, corre. Y ya ahí no podemos hacer nada. Bueno, pues uno iguales. Uno iguales. Vamos a ver qué tal. No la huele. Y mira que el saque nuestro tampoco es que sea tan potente. ¿eh? Vamos. Uy, iba a subir, ¿eh? Iba a subir Me mola muchísimo el público de este juego Porque es muy variado Llegamos, ¿no? O sea, no llega Perfecto Las caras y demás Yo que he estado viendo O, o reviendo Reviendo, ¿sabes? Volviendo a ver Reviendo no existe, ¿no? Volviendo a ver Fijaos la, las caras del público y tal Es verdad que los gestos algunos eh, Son muy similares, ¿no? Las animaciones y tal Y bueno, el público es muy poligonal pero, eh, yo, eh... Muy variado, ¿no? Buena. Vale, poquito a poco. Buenísima esa. Buenísima esa también. Ahí llega ya un poquito forzado. Y aquí apretamos. Llega también. Y a esa ya no. Perfecto. Pues ya, tenemos el nada 15. Vamos a ver si podemos seguir sumando. Suma y sigue. Al revés. Otra vez al revés, porque lo he visto que le podía hacer ahí el contrapié. Y la verdad es que Angula, o sea, Angula no, eh, que ha sido bastante cercana a la línea, ¿no? Ha sido bastante preciso el paralelo. Con lo cual, guay, llegamos. No. Me queda demasiado tiempo ahí para ET. Bueno. Uf, con salto y todo Lo que pasa es que si tú saltas Luego tienes que esperar a caer Luego amortiguar la caída Y ya después eh, luchar contra esa inercia Para irte para el otro lado Así que no es para nada positivo realizar un golpe Hacia un lado y saltando ¿Por qué? Porque luego te va a costar más volver, gente Físicamente hablando Vamos allá Buen saque no ha llegado a aprovecharlo. ¡Ojo! ¡Mierda! Hubiese molado el paralelo, ¿eh? Hubiese molado el paralelo. Pues ya se ha puesto con un... 40-30. A ver, es que claro, si pudiéramos... Muy buena. Si pudiéramos, claro, restar mejor y todo el rollo... A lo mejor notaríamos un poquito la diferencia ahí, ¿no? Pero claro, también es verdad que si mejoramos... Si hubiésemos mejorado el resto... Venga, Pablo, dale bien Suben Venga, amigo A que suban más rápido También es verdad que si mejoramos el resto que es lo que ocurre? Pues esto, un ace, ¿no? <risa> ocurre que Que no tendríamos tanta potencia O tanto revés, o tanto drive Que tampoco hace falta tanto Pero es que, bueno, aceleramos un poquito más Míralo, o sea, a mí cada golpe me vibra el mando muchísimo, ¿no? Otro ace, bien, ya vamos sacando un poquito mejor, y a ver si podemos llegar ya, no sé, al 40 al menos Hemos llegado al 15, hemos llegado al 30, a ver si ahora eh, podemos llegar ay, al 40 no llegamos, Sí llegamos, sí llegamos, pero insuficiente más velocidad, tío. ¿Cómo molaría un, un tenista todo al cien Me encantaría comprobarlo. Se le fue por... No por poco, pero tampoco por bastante, diría, ¿no? Vale, a ver si podemos aprovechar... Vamos. Buenísima. Joder, qué buena, tío. ¡Qué bien acelera, eh! Venga, va. Golpes fuertes también. Nada, cuando estoy callado, el público por ahí, los murmullos, buena. Ah, tío, creía que me iba a jugar otra vez otro paralelo. Lástima. Pues nada, 15-40 sufriendo ahí a tope. Sufriendo bastante. Vale, buen ángulo Ojo el paralelo eh, La hemos boleado, tío Es que, joder, quería que votaba antes Creo que iba fuera Lástima, tío, pero bueno Buen saque La va a pillar Ahí está, muy buen golpe Ojo que está y break, que no me da cuenta Ojo que está Ibrek o sea, a ver, a ver, a ver Podemos perder perfectamente, o sea eh, podemos perder perfectamente Así que Venga, al centro Buena Otra vez Menos mal Bien, bien, bien Ya hemos roto una vez Ahora a tope con el saque Igual, bien, bien, bien Venga, este es el complicadete Bueno, el complicadete en parte, ¿no? Porque algunas veces hacemos 6 Vale, corre. Bien. Vale, 4-1. Uf. Bueno. Siempre intentamos devolverla porque siempre puede estar el, er el error no forzado ahí acechando al jugador, ¿no? Así que... Siempre... Ese cruzado creo que ha sido muy bueno. y lástima esa derecha. Esa mejor... Ahí se me ha ido un poquito la olla Buena Y aquí, apretamos Bien Bien, bien, bien, ya lo tengo bastante asegurado Si no fallamos el servicio Pues eh, ya tendríamos La mitad del partido hecho Y resuelto Muy bien Muy, muy bien Voy a cambiarle esta vez el saque Mira, no se lo esperaba eh, me ha molado, tío, porque le ha dado tan mal que la bola ha dado en el suelo No sé si habéis fijado Que no ha dado ni siquiera en la red Luego sí, pero el primer bote Le ha dado en su en su campo, tío Mola ese detalle, ¿eh? Y eso no es normal Yo no he visto prácticamente en ningún juego Ni siquiera Diría que ni siquiera en el toadspin Spin 4, ¿no? En el toadspin Spin 4 Le das tú tan mal que te bota en el suelo Así de esta forma De esta forma, no, no lo he visto Vale, la vamos a cruzar bastante Lo que pasa que claro <ríe> La leche me ha pegado ahí Como para Uy, uy, uy, uy Como para querer luego Volver a ponérsela ahí a, a su derecha, ¿no? A su drive Buena Lo hemos pillado ahí muy bien con esa bola profunda O sea, sí que ha sido molesta Vale Uy Vale, no aprieta, perfecto, se va hacia adelante Y aquí lo tenemos Buena, no llegas Bien, bien, bien, bien 15-30 Vale, al centro El Centro siempre es una... Ala, chaval Al centro siempre es una buena... ...opción dentro de lo que cabe... ...para que el contrario no te cree muchos ángulos... ...el problema es que si tú también estás en el centro... ...no sabes hacia dónde irte... ...porque si él nota la machaca hacia un lado... ...a ti te pilla de como que no sabes hacia dónde reaccionar... ...en cambio si... ...por ejemplo estás tú en... ...en un lateral pues... ...prácticamente te la va a echar ¿no? ...al lado contrario sabes... ...hacia dónde irte... ...tienes que tener un poco cuidado con, un poco cuidado con el contrapié... Pero tu reacción va a ser siempre más rápida si te la echa eh, al otro lado, ¿no? Porque la esperas ya para allá En cambio, ojo Esa no está mal, la, la ha boleado Y venga, va a tocarse Tenemos nuestro primer punto de break El primero de todos Así que a ver si podemos aprovecharlo Buena esa Mmm, lástima en fin, lo hemos ganado, así que no creo que lleguemos al tiebreak ya, porque bueno, con nuestro saque lo tenemos bastante bien. Buena. Buena. Bueno, como hemos podido, la verdad. Que esa volea de acercamiento ha sido bastante lamentable. También sabemos jugar el bote pronto, gente, así que... Bueno, estaba a punto sin querer. De bolearla, ¿no? <risa> A puntito, venga, va O sea, se me va mucho Lo sabía Mira la física de la bola Cuando da en... Ah, me encanta, tío Me encanta Muy bien Flojita Ah, madre mía El viejo verde, como saben Nuestro amigo Len, Como saben Qué pícaro Venga, va Buscamos contrapié, no lo encontramos Buscamos un poquito angular Y ya está Perfecto Pues tenemos el 2-0 Vamos a por el 3-0 Vamos a intentarlo no hemos Solo hemos breakeado, breakeado una vez Pero Creía que subía Menos mal que no ha subido Bueno Ahí está, creando ángulo a tope Y esa no la huele como veis he intentado a ver si la boleaba, ¿no? Lo que pasa es que con tanta potencia no, no ha tenido los reflejos suficientes. Para conseguirlo. Eso quizás Federer si la hubiese conseguido. No me esperaba que, se, que fallara, que se quedara ahí en la red. La verdad. Así que tenemos ya el 30 nada. El nada, 30 mejor dicho. Así que vamos a buscar ese paralelo. Buenísima. Buen ángulo, la verdad. Buena también. Muy buena. Muy buena, sí señor Punto de campeonato Tenemos tres bolas, nada más y nada menos Y la primera Me la, me la he jugado La primera me la he jugado Porque me, me quería, quería jugármela La segunda, no, la segunda ya no me la juego Pero, ¡ojo! ¡Mierda! ¡Mierda! Muy buena, Blake, muy buena Me cago en todo Buena, buenísima, muy bien Muy bien, ahí lo celebramos saltando no hemos quedado con el A un poquito en el aire Pero bueno, no pasa nada y, y nada, bastante bien, sí señor Nuestro segundo gran slam consecutivo Podríamos haber perdido Porque al final son a tan pocos juegos, no por así decirlo Y si alguien mantiene, por ejemplo, como nos costó contra Roddick O cualquier otro eh, si mantiene su saque, nos vamos al tiebreak Y el tiebreak, si el otro mantiene su saque El que tiene, puede liarla Soy yo, eso siempre Con lo cual jeje, eh, Nos pueden ganar, nos pueden ganar Espero que no, y espero que si sí. en alguna de estas Como por ejemplo, yo que sé, el próximo ¿no? Que es Wimbledon, que lo vamos a jugar A continuación, más 4000 puntos De bloqueado, madre mía, chaval Pues Enhorabuena, has ganado un gran slam. Ok, ahí lo tenemos. Y eh, siguiente, ¿no? Podemos ver los emparejamientos por si alguien tiene curiosidad. ¿Vale? A, al menos los finales. La final ya estaba clara. La semifinal en en contra Blake. Cuartos y, y octavos. ¿Vale? Así que, bueno. Vamos a darle siguiente. Nos toca Wimbledon. Y lo que quería decir es que si ahora perdemos Wimbledon Espero, espero no volver a jugar eh, Y empezar desde el principio Con el Open de Australia La verdad es que no me molaría nada ¿Cómo? Y jugamos contra Nadal en Wimbledon eh, ¿Qué cojones? ¿Por qué me ha tocado Nadal, tú? Bueno, aquí te puede tocar cualquiera, entiendo Pero, joder, un poco feo, ¿no? Un poco feo y el otro que nos tocaría sería uno de estos dos. O sea, que le ganaría seguro. Y el que el próximo podría ser seguramente Blake en hierba. Para jugar en, en cuartos, me parece. O en octavos. Y ya en cuartos sería contra Monfields, Borg, Federer o Murray. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! O sea, entonces la final contra quién puede ser. Ojo, puede ser contra Roddick, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la final. Puede ser contra Nalbadian, Verditch, Haas... Becker y por el otro cuadro de la parte de arriba de la derecha está Rodic. O sea, otra final, rodic Nalbadian podría. Podría pasar. Bueno, otra final, no lo sé si han jugado una final. Pero. Eh, pero lo dicho: Nalbadian, rodic son buenos candidatos. Y no sé, quizás si sí también en Becker así que, hojas, eh, bueno, no lo sé, la verdad, voy a jugar este, pero mmm, ya sabéis, voy a hacer un corte y pasamos a la final eh, la verdad es que molaría en parte jugar, joder, jugarlo todos, en máxima dificultad y tal, en parte molaría, pero lo siento, se me haría muy largo y, y tampoco es el plan, así que nada vamos a la final directamente bueno, terminando ya el partido de las semifinales ya sabéis, ahora chaval, y fallo Me cago en Panini, tío <risa> Y fallo, y fallo Y fallo, bueno, esta es muy fácil Como digo mm. Aunque esté es muy fácil, pues puede fallar Si no le das correctamente En cuanto a la sincronización, así que En fin A ver con quién nos toca la final No tengo ni idea, pero podría ser Rodic, podría ser un De los dos, igual Rodic me gustaría Más por el tema del saque, ¿no? Pero a ver qué tal. 4.000 puntitos. Que no nos suman nada. Rodic Vámonos. Emparejamiento. Vamos a ver quiénes han sido eh, los semifinalistas. Pues sí. Nalvadian al final. Y bueno. Rodic le ha ganado bastante fácil. ¿No? 3-1-3-0. Vamos a ello. Y vamos por supuesto a um, ponerlo en máxima dificultad. Y a por él. A por él. Eh, jugamos contra Rodic como leyenda. En... En el. ¿En dónde fue? En el Use Open, ¿no? Si no me equivoco. Y la verdad es que era un partido a 6 juegos. Si no me equivoco. O al mejor de 5 sets. Creo que al mejor de 3 sets puede ser. Y a 6 juegos por set puede ser eso. O, o lo otro, ¿no? Pero me costó bastante. Dentro de lo que cabe, me costó. Me costó. A ver, bastante. Llegué a tener 6-4, 6-3, 6-2, ¿no? ¿Le gané? ¿O algo así? Creo. Creo recordar. Así que... Importantísimo sacar bien. Vale, mira. Y muy importante apretar en, en el resto. A ver cómo lo hacemos. Vale, esa se me va un poquillo. Vamos allá. De momento tenemos nuestro saque... Fácil y resolutivo, como siempre. Ahora bien, su saque... Bueno, ya veis ahí el marcador del velocímetro. A 203 nuestro saque. Un máximo quizás de 204 o algo así. No, no podemos aumentarlo más. Y bueno, tenemos tanta velocidad de saque... Bueno, ni la pillamos, ¿sabes? Tenemos tanta velocidad de saque porque... Porque tenemos mucha potencia. No tenemos mucho servicio, pero sí mucha potencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que Rodic tiene de ambas cosas, ¿no? Tiene buen servicio y buena potencia. De momento este. Nada. 30 nada, va. Bueno, si falla y me regala puntos, eso está muy bien. Joder, colega, lo rápido que va. Además tiene que estar mosqueado, ¿eh? Que le hemos ganado antes. Vamos. Buena, defendiéndonos un poquito. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien con ese ángulo. Vale, he querido seguir angulando para asegurarme de que lo echaba bien al pasillo para que luego con nuestra, nuestro drive ganador paralelo pues no, no llegara, ¿no? Buena. Seguimos insistiendo Vamos Ojo, ¿eh? Ojo Punto de break Le hemos ganado tres puntos seguidos Vale, al centro está bien ¡Vamos! No me lo creo, ¿eh? ¿Tan fácil? No me lo creía, tío No me lo creía, pues... Pues de momento bastante bien, ¿eh? El primer set lo hemos ganado. Luego vamos a por el. A por el segundo set, por supuesto. Y a ver qué tal. Flojita, ahí está, que se tenga que acercar. Uf. Buena. Muy buena, sí, señor. Como re hemos recuperado, eh. Increíble para tu casa, para tu casa, vámonos Pues venga, 3-0 Ahora saca él Tendremos, bueno, también dos, dos o tres oportunidades Si no lo hacemos a la primera Pero bueno, nuestro objetivo es romperle ya Y para ello eh, busco bastante el, el revés suyo Lo que pasa que claro, si nos echa al pasillo también se complica bastante Uf. También no, nos habituamos ya un poquito al, al saque suyo Quedaba ahí un poquito parado de pies antes Pero bueno 223 de saque ¿eh? Vale ¿Cuál es mi propósito en el, en el resto, gente? Bueno, pues muy simple Si me abre muchísimo, buscar el cruzado Si me... Vale Ahora os lo explico Buena, golpes potentes. Y toma ángulo. La gente mandando... Uy. Mandando a callar. Vale, en este lado... En este lado, mi, mi objetivo es... Uf. Si me abre mucho, ¿vale? Si me angula mucho, buscarle el, el cruzado. Porque si le busco el paralelo... Eh, al fin y al cabo, eh, le dejo mucho ángulo para abrir. ¿Vale? Vale. En cambio, si se la ha hecho al centro, pues no tiene tanto Eso es si me abre Si no me abre Si no me abre, si le busco el revés Pero vamos, de momento De momento ya estaría La pregunta es si le ganaremos 3-0 ¿Le haremos un, lo mismo que él hizo contra Nalvadian? Estaría bien, ¿no? Ah, no, que hemos ganado 3-0 en el anterior Creía que era, había sido 3-1 Es verdad Si ganamos el saque suyo Así de primeras Que no me lo creía Vamos Buena Buenísima esa, brutal Y ese golpe largo Vamos Vamos Buena Corre Ay, qué lástima, tío Que no le haya entrado ¿eh? Qué lástima ¿Veis? Aquí juego el cruzado Y mira, lo ha fallado Aquí juego un poquito más el cruzado Porque si juego paralelo eh, Aparte de que a lo mejor fallo Buena Buenísima y muy buena eh, Estoy jugando bastante bien Nos hemos tirado, tío Qué guapo, creía que nunca nos íbamos a tirar Y nos hemos tirado, tío Nos hemos tirado, gente Creía que eso no estaba en el juego Porque nunca se veía tirarse Y cómo me ha molado, tío Cómo me ha molado, tío O sea, se ha tirado con sutileza, su ¿eh? Que no está, estamos en una edad que, que como te tires un poco fuerte Te rompes ahí <ríe> el codo o algo, ¿sabes? Qué grande, pues nada segundo torneo ganado, segundo Grand Slam ganado consecutivamente espero no perder ninguno, la verdad con lo feliz que soy, pues podría darse el lugar y, y, y espero que no, la verdad, enhorabuena ha ganado el Grand Slam un Grand Slam, el mensaje siempre es el mismo para no tener que escribir Wimbledon y tener que hacer un poquito más de script y todo el rollo, lo cual pues mira, me parece dentro que cabe bastante bien, ¿no? Eh, emparejamientos bueno, aquí veis un poquito las semifinales, cuartos, por si alguien tiene curiosidad. Eh, Rodic jugó, bueno, Rodic partidos fáciles dentro que cabe, tuvo o no. Hmm, pues no lo sé. A ver, Rodic, sí, eh, bastante fácil en los partidos, ¿no? En primera ronda también. En primera ronda está Rodic por ahí, que no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No te veo, está tienes que estar justo aquí Ahí está, contra Wilson Pues sí, tuvo un cuadro bastante fácil ¿eh? Un cuadro bastante, bastante fácil Pues nada, pongo, hablando de fácil Pongo esto muy fácil Y, y nada, vamos a por el siguiente torneo Que sería Wimbledon Y vamos a por él A ver los emparejamientos Ah, no, espérate ¿Cómo? Wimbledon no, sería el US Open, Pablo Sería el US Open, amigo me acabo de rayar muchísimo Sería el US Open Vamos a ver ahora los emparejamientos Contra Verdugo Portugués, muy bien Y a ver contra quién nos toca También, nosotros estamos Ahora mismo eh, ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en el otro cuadro, aquí estamos Estamos en el otro cuadro, en el derecho En la parte superior Jugamos contra Verdugo, lo vamos a tener más fácil Porque claro, estamos en... Como, como que somos los segundos, ¿no? De cabeza. Mm, Monfields por aquí, que nos podría tocar Monfields o Nalbadian. Me gusta. Pero, claro, ¿y la final contra quién podría ser? ¿Podría ser contra Murray? Pues podría ser contra Murray. Me encantaría jugar contra Murray. Creo que no he jugado en máxima dificultad contra Murray. Me queda él. Y tampoco hay ninguno más interesante aquí. Sería Blake de nuevo. Personalmente eh, espero que gane Murray Así que eh, vámonos directamente a la final gente Vamos a ello Vale gente me he equivocado y se me ha ido totalmente la olla O sea lo que nosotros jugaríamos sería las semifinales o cuartos de final Contra Monfields o Murray Porque están en el cuadro derecho como nosotros Pero claro el cuadro izquierdo está Nadal Federer Que van a jugar ahora a ver quién gana y eh, a ver, me gustaría jugar contra quién, joder, contra Rodic otra vez, la verdad es que no me gustaría, prefiero Nadal o Federer, eh, contra el que gane de aquí, pero bueno, eh, lo dicho, tendremos otra final eh, repetida, por así decirlo, contra Rodic, Nadal o Federer, que ya le hemos ganado anteriormente, es eh, muy difícil, así que bueno, a ver con quién nos toca. Bueno, pues acabo de ganar a Gael Fields. Eh, semifinal Vamos allá con la final A ver quién nos toca Ahí estamos, sí señor eh, Y ojo, porque Muy posiblemente este sea el fin de la carrera De nuestro amigo y eh, querido Matusalén Len, Nuestro Gran viejote Así que bueno, vamos allá Vamos a ver con quién nos toca Federer, Nadal o Roddick. ¿Te imaginas que ahora es el random ese con el que ha jugado Roddy? Que, por cierto, Roddy que está teniendo unos cuadros muy fáciles, ¿no? Y nos toca... Tururu... ¿Cómo? A ah, cojones, claro, que estoy empanado. Que me toca ahora la semifinal. Vale, ¿qué tal, gente? Emparejamientos... Vale, Roddy contra... Federer, al final. Vale, podemos hacer una cosa, una idea... No hemos jugado nunca contra... Mira, ¿por qué no hacemos la, la final fácil? Es muy fácil. Y jugamos la semifinal como si fuera la final. Yo creo que eso molaría más. Así que vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo. en muy difícil. Está muy difícil. Y vamos a jugar contra Murray, que no hemos jugado nunca. Así que venga, vamos a hacerlo. Velocidad 90, revés resto. Vale, tampoco es para tanto, ¿no? La velocidad, sobre todo... Así que venga, vamos a ello y a ver qué tal. Llevo 54 minutos de grabación realmente. No, de grabación no, de grabación llevo 32, pero de, de cosas que no he grabado llevo 50 o sea, 50 minutos. Que son los dos grandes Slam que he hecho, ¿no? El de Wimbledon, toda la gente que, que he jugado y que no habéis visto y ahora el del US Open. Vamos a ello. Nos abrimos un poco, como siempre. Y a por el buen Murray. Ahí está. No, no me acuerdo ahora mismo... A ver, en Roland Garros, ¿contra quién hemos jugado, tío? ¿Contra Nadal fue? ¿O contra quién? Es que no, no sé por qué no me suena contra Nadal. A ver, juega ahora... Es que, claro, han pasado 50 más 30. Ha pasado una hora y 20 minutos, ¿sabes? Desde que jugué la... Bueno, un poquito menos, ¿no? Técnicamente, una hora, una hora. Una hora y poco habrá pasado desde que jugué yo el, el Roland Garros. Pero no sé contra quién jugué en Roland Garros, la verdad. Ahora mismo no no lo sé. O sea, creo que contra Nadal, pero a la vez como que no sé bien si, bueno, estaba muy pegado ahí con la bola, pero realmente no sé si si realmente jugué contra Nadal. Ahí está. O contra otro. O sea, me suena contra Nadal por ser Roland Garros y tal, pero también lo puedo estar confundiendo con lo de las leyendas. Que jugué contra Nadal en Roland Garros seguro. Pero claro. Buena. Uy, qué mal. Buenísima, vamos. Fuera. Ok. Vamos a ello. No creo que tengamos muchos problemas, como digo. Llegamos, guay. Ahora es el revés. La devolvemos. Y aquí hay que apretar. Muy buena. Buena, buena, buena, buena. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has podido? Y ya está Pues muy bien Murray Muy bien, sí señor El paralelo se nos fue un poco Bueno, buen saque Nos dice el juez Habéis visto, ¿no? El detallito del juez de línea lateral Que nos ha dicho que ha entrado por profundidad Ese saque Buena Y muy buena Se la ponemos al revés Y la verdad que con el revés nos revienta A ver qué hacemos de momento... ¡Guau! De momento calmita, ¿eh? De momento calmita, abrimos la boca. Para gritar un poquete quizás, ¿no? Venga, va. Vale, cuidadito. Buenísima. Muy bien. Bueno, Pablo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, colega? ¿A dónde vas subiendo así? Muy buena, vamos. Qué bien levantada, ¿eh? La de Murray. Venga, va. 15 iguales. Se escucha ahí un, un avión. Me encanta, tío. ¡Ay, qué pena, no te desconcentré, hombre! Me encanta que, que se escuchen cositas así y tal. Me mola un montón. Muy bueno, muy potente. Fácil, llega. Y la mete dentro, tío. ¿Qué dices, Murray, colega? Bueno, llegaba ya esta también y... Joder. Y tan tranquilo está, ¿eh? De frecuencia cardíaca. Colega. Y tan tranquilo está. Va a llegar también. Y ya está, ya no. Bien, bien, bien, bien, bien. Vamos. Se ha quedado 104. Y ahí está. Vale, pues seguimos arriba. Bueno seguimos iguales realmente A ver si podemos romper ahora a la segunda o la vencida Bueno pues de momento De momento bastante complicado ¿no? El saque de la igualdad lo hace bastante bien y me cuesta Realizar dos o tres golpeos de más Y en el que tenemos alguna posibilidad es este En el de la ventaja me veo bastante mejor Muy buena. Así que aquí hay que apretar. Aquí hay que apretar. Él se abre, yo también. No sé si jugar paralelo o qué. Pua, ni de coña. Se la voy a pasar a él. nada Es que si juego paralelo, me va a hacer un ángulo que le flipo, ¿no? O sea, voy a tener que recorrer todavía más. Y además me voy a quedar un poquito más paradete. Fuera, tío. Fuera. Venga, va, va, va. Voy a intentar apretar la bola. La he apretado bastante bien. Pero él también ha llegado. ¿Lo veis? Es que ha llegado y mira dónde la ha colocado, tío. Qué crack. ¿Dónde la ha colocado? Le ha tenido que dar perfecto porque si no... Buena. Buenísima. Venga, va, ¿eh? Otra oportunidad. Es que en el... En el lado de... Igual... No, me lo creo y falla ahora. Era buena, era buena. Buscaba ahí la profundidad... Eh... Cruzada... Y qué lástima. Pero bueno. Qué buen ángulo. Qué buen ángulo, tú. Madre mía. A ver qué hacemos aquí. ¿Vale? Bueno, out. Mmm, yo no he visto nada, ¿sabes? Me dice en línea y me lo creo perfectamente. Porque vamos... Creo que ha estado muy cercana a la línea, ¿no? Bueno. Porfa. Mierda, colega. Tenías que subir, ¿eh, Morrey, Tenías que subir justo ahora, que me ha pillado totalmente desprevenido. Tenía que haberle hecho el globo hace dos golpes. Muy buena. Creía que iba a buscar el paralelo porque se lo había dejado a huevo, tío. Ah. Está costando Venga, va, va, va Se sigue luchando Bueno No ha habido manera Lo intentaremos a la tercera Nada, que angulaco también, eh, creamos Qué angulaco creamos, tú Madre mía, si escucháis un ruido de fondo es el mando, tío Que, que vibra un montón, de hecho Voy a ponerlo aquí al lado del micro <risa> Lo escucháis, ¿no? Cuando le doy Bastante bien Empieza a vibrar ahí a A lo loco Vale, va, va, va, vamos Con los golpes planos Sobre todo, claro Uy, muy bien Bueno, pues Otra oportunidad más La tercera Bien Uff Nada, no me da tiempo, tío Me cago en todo lo cagable ya que el resto había sido más o menos decente. ¡Vamos! Venga, bien, bien, bien. Y en angular más, y digo, madre mía, este es el murray de, del todo Spin 4, ¿eh? Buena, corre, corre, corre, corre, corre, corre, No llegas, tío. Es que no llegas. Es imposible, me quedo demasiado estático. Pero es que es normal. Buah, tío. Es que es normal Me gusta mucho que, <ríe> que me ha ganado en blanco Miren ese que alto es, el del bigote eh, Me gusta mucho que los jugadores Además de vez en cuando eh, Se muevan un poco Para angular más y cosas así Reviéntalo, ahí está ¡Ueh! Que ha llegado el crack Que ha llegado el crack bueno, llegas a mi Teresa y vamos. Ni la abuelo. 1-0. Muy importante haber ganado nuestro servicio. Porque, como estáis viendo, el de Murray. Ahí la da muy mal. Se nos puede complicar. Perfecto. Muy bien jugado, ¿eh? Muy bien jugado por nuestra parte. Así que guay. Hemos aprovechado bien. Vale, está cansadete, está cansadete. Corre, corre, corre. ¡Corre! ¡Vámonos! Como veis, falla más en el, con el drive. Yo también. O sea, en verdad yo también. Me parece mucho más. Buena, bien, bien dejada, Pablo. Me parece mucho más fácil el revés a dos manos que. que lo que vendría siendo el. el revés a una. Lógicamente, pero también el drive O sea, en cuanto a cometer errores, ¿sabes? Para mí, claro no bueno, llego a esa Me he movido mal, bueno, no pasa nada De momento 5-1, dos puntitos La hemos parado, pero esa ya no llegamos Bueno, no pasa nada A ver si tú llegas a esta, amigo Sí va a llegar Y a esa va a llegar también ¿Y a esa flojita qué? Buena Bien, bien, bien, bien, bien Lo hemos mareado un poquito Punto de set Vamos a sacar a la T En la T, mejor dicho Con efecto Y a punto le meto un ace ¿eh? La gente mandando a callar porque Mira esta que flojita ...mira esa que flojita... ...vámonos... ...4-3... ...hombre Murray... No, ...no rompa raqueta... ...no rompa raqueta... ...no he visto a nadie romper raqueta... ...molaría... en la verdad... ...pero bueno... ...al menos está el detalle ese... ¿no? De, ...de querer romper la raqueta... ...pero el juego te dice... ...no, no se rompe la raqueta... ...es un poco anti... ...realismo, ¿no? ...en parte, ¿no? ...porque la realidad es que la gente... ...rompe raquetas pero me gusta porque el mensaje es las raquetas no se rompen, me cago en todo es que, a ver yo ya lo he dicho, yo soy tenista gano dinero, no sé qué, me, me dan las raquetas gratis y quizás es muy probable que alguna rompa no en plan queriendo sino por la frustración y tal la tira al suelo o pega un golpe al suelo y tal pero no con el propósito de romper la raqueta sino de golpear al suelo ¿sabes? Buenísima Pero bueno Pero algo que está mal Eso está claro Que es comprensible Por la frustración y demás Sí Menos mal Se la echa a la derecha Porque es que el revés me da más miedo El revés me da más miedo Madre mía, ¿cuántos aviones salen? ¿Cuántos aviones salen? Me cago en Panini ¿Cuántas aerolíneas tiene? Aquí bueno, eh, Estados Unidos, ¿no? Pero, pero madre mía ¡Ojo, eh! Dos bolitas de break Al drive, ahí está Y ahí ya no llegamos mm, ¡Qué lástima! Llego a hacer el golpe un poquito mejor Pero bueno ¡Ah! Paró, palo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Llega, hombre! ¡Colega, llega, llega! ¡Te ha faltado ahí nada! Te ha faltado y nada tío, qué lástima El resto, no lo hemos hecho muy bien A ver, el saque era bastante bueno Así que tampoco pasa nada, pero va A ver si podemos apretar este segundo saque Buena Bien, bien, bien, vámonos Ese, ese cortadito se le queda, eh Buena, la has pillado como has podido Buena también La hemos pillado como hemos podido Paralelo, buscando el paralelo Claramente, pero Pero nos ha hecho correr Toda la espalda suda Murray Buena Va a llegar un poquito este. Ahí apretamos, bien Y ahí lo tenemos ya Perfecto no nos rendimos, eh Yo quiero nuestra ventaja Ese pues es salto Lo que dije antes, ¿no? O sea, si saltas Pierdes tiempo En caer En amortiguar golpe Buena, vamos Me la juego Me la he jugado y me ha entrado bastante bien el paralelo Aquí igual me lo voy a jugar Perfecto, sí señor otro punto de break. Vamos a ver si podemos consolidarlo ya de una vez. Corre. Buenísima. buenísima. Se ha quedado muy parado. Perfecto. Ahí está. Ha sudado más... Tiene más sudor por la derecha, tú. ¿Habéis visto a Murray que tiene un poquito más de sudor por el pectoral derecho que por el izquierdo? Ahí intentando sacar un poquito a la T. La gente mandando a callar al público. Hoy es día de sacar a la T. Buena. Y perfecto. Muy bien. Vale, saqué cortadito. Vale, tengo que apuntar todavía más. Buena esa. Y perfecto. Vale, me voy a jugar el segundo saque. Ojo la dejada, ¿eh? No iba tan mal. Y ya está. Bueno, quer realmente quería sacar otra vez, pero... En fin, al final le gana el punto. Aún así intentaré ganarle... Eh, su servicio, ¿eh? Sin duda. Comí esa bola un montón. Y esta menos. Ay, ay. Se nos ha ido mucho... Se nos ha quedado abierto el golpe. Bueno, no pasa nada. Vamos. Bueno, acelera ahí. Perdiendo la paciencia un poquito. 15 iguales, seguimos Buenas Vamos, corre, corre, corre, corre Ojo, me la ha me la devuelto aquí, ¿eh? No me creo el fallar eso, las dudas Me cago en todo lo que he fallado, ¿eh? Lo que he fallado, gente Buenísima esa. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Venga, va. 30 iguales. Vale. Recuperamos, recuperamos, recuperamos. Buenísimo el ángulo. Sube. Ahí está. Punto de partido. A ver si esta vez no nos ponemos en iguales 200 veces. Bueno. No me lo esperaba, tío. Me cago en todo lo cagable. Estaba yo ahí... Y... Mentalizado para hacerle un paralelo o algo, tío, y, y qué va. Uy, bien, venga, va, eh. Vamos A cubrir un poquito más la T. Mm. Ay, el trabajito está costando, tío. Muy buena esa. Pero bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos. Tercer iguales. Vamos a ello. Tercer iguales superado. Qué lástima. No, no levantamos las manos a la cabeza diciendo qué cojones está pasando. Tres ventajas que hemos tenido y no hay, no hay oportunidad. Ventaja Murray tío. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vamos. Bueno corre, corre, corre, corre, vale. Perfecto. Perfecto. Jolín. Ganamos la ventaja. El lado de la ventaja lo ganamos para igualar, tío. Pero no para ganar el, el juego. Me cago en Panini. Ojo, aquí lo tenemos, ¿eh? Ojo, ahí lo tenemos. Venga, otra oportunidad más. Ahí está, buen paralelo, sí señor Vamos a ver la repetición Bueno, o no Porque como hemos ganado Pues ahí lo tenemos Como veis, bueno, parece que una sura... No, sí, está más o menos igual, ¿no? Repartió el sudor, Sidor Vale, pues ahí hemos ganado la semifinal Fijaos en el banquillo Murray, todo triste Es que los detalles molan un montón Es que los detalles molan un montón Y ahí tenemos ese paralelaco. Qué bien. Qué bien. Pues nada, vamos a jugar la final. 4000 puntitos. De nuevo, son todos 4000. Y jugamos la final contra eh, Rodic. ¿Lo voy a jugar en. Muy fácil? O lo. Mira, a tomar por culo. Vamos a jugarlo en muy difícil. ¿Qué cojones? Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo, a tomar por culo. He, he ganado todas las finales, es muy difícil Esta mmm, También ¿Te imaginas? Y ahora me gana No, no, no, le vamos a romper el saque Vamos a ponerle un 3-0, un 3-0 Que no sé cómo le hemos ganado a... Pff. Buena Vamos Buenísima Venga, ya el primer puntito es nuestro, eh Con... Au, mi pierna, concentración Perdona por el sonido así, ya qué quieres que te diga os podéis suscribir, podéis ser miembros del canal, así me ayudáis a comprarme una silla nueva que no suene tanto, la verdad. Uf. Vale, eh, los tres patitos, ¿no? 222 el saque. Madre mía. Ha bugueado el velocímetro, sacando 222. Vamos. A ver qué pasa con nuestro saque. Vamos a ello. Vale, fácil. Como veis, vale, sí, mucho mucho saque, mucha potencia y todo lo que tú quieras. Pero de velocidad estás un poquito peor, ¿no? O sea, eso Murray, por ejemplo, pues... Practica... Bueno, madre mía, el golpe que acabo de pegar, ¿no? Vale, nos esperaba un saque al revés Vamos Bien, devolviendo bolas Y angulando Cansándole un montón La que ha pillado ahí, ¿no? Vamos a ver la repetición, que me gusta mucho Mucho ver esas A ver, son tres golpes Aquí lo vemos, fija la muñeca Bueno, qué lástima, tío Es que a punto se come la cámara, ¿no? El colega pero qué lástima que no, no lo hemos visto. Bueno, nuestro saque como siempre ganando. Bien. Buenísima. Y buenísima. Vale, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. Bien ahí el paralelo. <coughs> La ha molestado bastante. Y qué buena esa. Bien, bien, bien, bien. ¿Qué? En esta dificultad todos dan una bola más. ¡Puf! Bueno, le has dado muy raro ahí, ¿eh? Amigo. Le has dado ahí súper raro, colega. Le has dado ahí muy raro. Me cago en todo. Vamos Buenísima esa larga Perfecto el revés Bien, bien, bien, bien, bien, bien Esa derecha Me cago en todo lo cable Cada vez que quiero ver un punto no lo veo Va y se me pone el gordo de Rodic Justo en... Buena A Rodin le busco un poquito más el revés. Eh, ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué cojones ha pasado? No me ha ido el muñeco, gente. No me ha ido el muñeco. Ni el muñeco, ni el golpe, ni nada. O sea, no sé. Una, algo raro. Un bug. Vamos, doble falta. El karma, tío. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, nada Posible Cago en la... Mm. Cago en todo, tío va y, y hago golpes malos Ahora, colega Venga, va, va, va Vamos mejorando, mejorando, sí, señor. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Pues nada, de momento dos, unos para. El americano es lo que hay Pero nosotros realizando un saque rápido Y ganando fácil, venga De vez en cuando buscamos la T Otras veces el ángulo abierto Pero en todas Ganamos Busco el Ace, tío, pero no me sale Dos iguales. Vamos a por ello, ¿eh? Vamos a por ello. Bueno. Le hemos dado bastante bien. Bien. Bien, bien, bien. bien. Vamos. Vamos. Dos errores, ¿eh? Buena No, Pablo, tú también, no va, ¿eh? va, va, va, va Buena Buenísima, va Vamos ¿Lo ves? Esto es lo que se consigue por aguantar, tío Esto es lo que se consigue por aguantar no me lo creo, tío, el saque Muñeca fuerte, hombre, muñeca fuerte La muñeca, vamos Pues, bueno, muchas gracias por regalarme el, el set eh, Andy, muchísimas gracias por regalarme el set Y quizás también, no sé, ya veremos quizás el partido El set mínimo Y veremos, si pierdo el segundo set, imagínate, ¿no? Que podría llegar, o sea, podríamos sufrir con su saque, igualar, jugar un tiebreak y perderlo. Como poder, podría ser. No pensaba jugarlo, ¿eh? No pensaba jugar la final, la verdad, pero de luego he dicho, ¿qué cojones? Hombre, hemos jugado todas las finales, ¿no? Podemos jugar también la final. Me cago en, Me da en la boca, árbitro. Árbitro. Me dan la boca Vamos Buenísima, nada Tenemos una derecha increíble La ha llegado muy rápido ha, él Ha intentado apretar también Complicado, bueno Espérate que nos vamos a matar Me encanta el revés Me encanta el revés Vale, calma. Uf, como hemos podido. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Hemos llegado ahí un poquito. Pero bueno. Insuficiente. 30 iguales. Está está cansado. Está cansaete. A ver si podemos tirar un buen paralelo o algo. Buena. Buenísima, vamos Lo seguimos cansando Y Lo seguimos cansando Perfecto, ahora va a estar muy cansado Y va a ser doble falta, gente ¿Te imaginas? Yo lo digo, y imagínate que hubiese salido Imagínate que hubiese salido La doble falta, ¿no? O me quedaría yo ahí un poco, un poco loco No, hombre, no, no empiezas a fallar, tío de verdad, que lo tenía, hombre. Otra ventaja más, no. <risa> Vaya leches que pego, ¿eh? Vaya leches que pego. Venga, va, ¿eh? Va, va, va. Vamos, vamos. Muy buena. Buenísima, vamos Joder, qué buena Rodic Qué buena Pablo Buen ángulo Me solía jugar ahí paralelo Y me la ponía fácil Pero esta vez ha angulado más O al menos no lo ha conseguido como podemos Buena bola alta Seguimos ahí al revés Seguimos ahí al revés Y ahora Angulamos Y la tenemos fácil Bien, bien, bien, bien, bien Ventaja nuestra, ahora sí que sí Vamos a ello, Super cansado, doble falta <ríe> Todo pesado, ¿sabes? Está tan cansado que va a hacer doble falta Claro, claro que sí Vamos Esa no se la... ¡Vamos! Esa no se la espera y mira No se la ha esperado, la verdad Vamos a buscar la T Bien Que entre No hace falta pegarla ahí al máximo Hacemos un golpe un poquito más seguro Y ya está Muy buena Mierda, qué pena que no le ha entrado, tío Le iba a hacer una dejada ahora Le iba a hacer una dejadita ahora, tío Perfecto Pues nada, 40 nada Sí señor 204 que sacamos de máximo Y restamos para ganar esto creo que no lo he escuchado nunca Pero Es una realidad Buena Menos mal que no me ha cambiado al revés Porque si lo hubiese cruzado Me hubiese pillado un poquito Desprevenido bajamos un poquito de ángulo perfecto buena esa vale, bien, bien, bien, muy buena esa ha sacado 200 a ver ahora el saquecito que me hace vale, fuera 220 buenísima y ya ahí no llegamos bueno, está bien, está bien, está bien. Vamos allá. No me lo... No me lo creo, tío. Coraje. Buena, vamos. No... Tío, de verdad, en serio, me cago en panini. Estaría muy bien meterle un 3-0, joder. Bueno, se nos ha caído un poquito la bola, no pasa nada. Esa bola es muy buena y esta es mejor, o sea que bien. Pero es mejor gracias a la anterior, que la ha molestado bastante. Buena, a ver si nos da tiempo a llegar de su prima vale, lo tenemos ahí creo yo ¿eh? bueno, no te relajes Madre mía, no te relajes, Pablito Levanta el puño, Rodic ¿eh? Levanta el, el puño, Rodic Vamos a verlo Nada muy buena Ay, quería que íbamos a ver el, Levantándolo el Levantando el puño y tal pero bueno, servimos para... Para ganar el partido Y obviamente esto no lo vamos a perder Qué buena esa Cómo se nota cuando aceleran, ¿eh? A veces le entra, a veces no Perfecto, bueno pues Tres bolitas Vamos allá Bueno, bueno, bueno, bueno, Pablo ¿Qué pasa? ¿Que tiene que ser un punto ahí Épico o qué? Dejada Buena Joder, qué buena, Roddy Me cago en todo, vamos a subir, eh Bueno, no ha hecho falta. No ha hecho falta. Mira, en tu cara. <ríe> me voy hacia la repa que me vea bien celebrando el punto. Y el. Eh, el win, ¿no? La victoria. En fin. Pues ahí estamos. Objetivo conseguido, tío. Sí, señor. Qué grande, míralo. Matusalén Len. Con más de 60 años, ganando cuatro Grand Slam seguido. Y porque no hay juegos olímpicos que si no también lo, lo ganaba. Y hacía el Golden Grand Slam, o como cojones se llame, ¿no? A ver qué nos dice ahora el juego, ¿no? A ver qué nos dice ahora el juego. ¿No Enhorabuena ganado un Grand Slam, ¿vale? Y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Bueno, emparejamiento ya lo habéis visto anteriormente. Porque los he mostrado, ¿vale? Semifinales. Era eh, federer Rodick Y cuartos de final. Pues estaba aquí Nadal-Federer. Y Rodick contra Zenf. Pero bueno, eh, ya está, ¿no? Así que nada. Le damos a siguiente. Y Gran Slam. Has ganado los cuatro torneos de Grand Slam. En la misma temporada. Algo que solo habían conseguido otros cinco jugadores en toda la historia. Estaría bien que te pusieran ahí los nombres... Pero bueno... ¡Enhorabuena! Y uno de ellos repitió, ¿no? <ríe> y uno de ellos creo que repitió... Enhorabuena has alcanzado el número uno en el circuito profesional... Has derrotado a los mejores jugadores del Salón de la Fama... Y has ganado los cuatro torneos del Gran Slam el mismo año... Has hecho historia... Enhorabuena... Ahora vete a dormir... Y cambia de juego ya de una puta vez... ¿No? Eso es lo que... Molaría también que pusiera... Deja ya el juego... Y bueno, pues tenemos un modo historia, como veis, es, en parte en parte me gusta, a ver si continúa el modo historia y puedo continuarlo con mi personaje o finaliza aquí al completo, estaría, o sea, sería un poco feo que finalizara aquí completamente Xavier Lemaire. Hmm. Xavier Lemaire, es que me suena el nombre. Vale, eh, bueno, ahí vemos todo, lo voy a dejar que cojones se merece este juego. Que deje eh, los créditos. Programadores. Importante aquí. ¿eh? Estos programadores son la leche. Gabriel Weir. Fabrice Monarie. Christopher Brennan. Pimpán. Julien. Lauren. Victorino. Diseñador de escenario principal. Johan Foisi. Uno solo. Diseñador de escenarios. Por ahí están. Diseñador de personajes principal. Bueno, es como el encargado, ¿no? El principal es como el jefe. Philip, en este caso. Y luego... Los diseñadores de personaje, que bueno, eh, su jefe es Philip, ¿no? Diseñadores de la IU. O, bueno, no, de la UI, Animación. María Nguy. Eh, Alexander Quig y Rudy. Muy bien, muy buenas animaciones, la verdad. CC, no sé qué es. Ahora mismo. Agradecimientos especiales. Y 2K, presidente. Christ, eh, Christoph Hartman Que igual ya no está No no lo sé la verdad Productor Anthony De Luca Analistas Neil y Michael Director de desarrollo John Croane Kru <ríe> Director de operaciones Madre mía esto que es el CSI VP se, eh, Senior de marketing Sara Anderson por cierto en marketing que tuvo este juego, la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo pero el 4 estuvo muy bien, aunque la liaron eh, y por eso bueno no tuvo mucha venta al principio en Estados Unidos sobre todo por un anuncio bastante polémico ya o sea, haré un vídeo sobre ello que de hecho tengo pensado desde hace no sé, 5 años 4 años, sin exagerar ¿eh? tengo pensado ese vídeo editor señor de vídeo Jake Bakker Editor Junior de vídeo, por ahí. Manager Senior del Proyecto de Marketing. Jackie Truong. Coordinador. Muy bien, ahí van pasando. Y vamos a terminar de esperar. ¿Qué me ha parecido el modo carrera? La verdad, no me ha gustado. Irás, Pablo, ¿por qué? Pero si te lo has pasado, tal. Los partidos han estado bien. La jugabilidad es buena, tal. Sí, pero se me hace muy pesado. Por eso no me ha gustado. Se me hace pesado y comparado de lo que yo vengo y de... Claro. O sea, este a lo mejor en su época, es que este en su época tampoco Un Virtua tenis, sería mucho más divertido jugar un modo carrera, ¿sabes? Pero este, el tema es que primero tiene dos torneos Está el fácil, entre comillas, y el difícil Molaría que hubiese más torneos o que hubiese alguna otra opción También el tema de la tienda, molaba Lo que pasa es que la han puesto aparte Y claro, al ponerlo aparte y que no se te explique que estaba aparte Pues uno no sabe que puedes comprar camisetas ¿sabes? tampoco te lo indica el juego entonces, bueno, ese ha sido un pequeño problemilla, pero sobre todo, testes de conformidad pero, por otra parte, eh, a ver, la jugabilidad los gráficos, todo está increíble, todo está muy bien, hay algunas animaciones que se repiten de más o muy poca variedad, ¿no? de animaciones por ejemplo, cuando fallas de revés pues casi siempre suele ser el mismo gesto el jugador, que es como... Eh, ...hacer dos o tres reveses seguidos... ...vale, así de animación... ...pero... ...a ver, el juego está genial... ...el juego es increíble... ...pero el modo carrera podrían darle más variedad... ...mucha más variedad... ...tiene sentido... ...tiene sentido lo que han intentado que es... ...vale, tú comienzas desde cero... ...comienzas con las ligas juveniles o lo que sea... así ...te pasas a los tres primeros... Del, ...de tu barrio... ...luego llegas a alistarte en un sitio... Te cargas a esos tres también en esa liguilla y ya pasas al, al, al juvenil. En el juvenil, en esa temporada, si llegas a ser top 3, pasas a la temporada de, de profesional. Y ya en profesional tienes que llegar al top 1 para eh, pasarte el juego. Si no llegas al top 1, nada. Entonces tú vas jugando, pin, pin, pin. Y eh, cuando llegas al top 1, al final de la temporada... Pues dice, eh, ya has conseguido eso, ahora tienes dos nuevos desafíos. Uno, ganar los cuatro grandes Lambs seguidos. Y otro, ganar a todas las grandes leyendas. Que está bien, ¿vale? Porque tiene sentido como mejora y tal. Lo que pasa es que, claro, el gameplay es para mí, ¿vale? Ah, habrá gente que esto lo disfrute increíble, ¿vale? Para mí, el gameplay es muy lento y... No es ni bueno ni malo, sino que para mí me gusta menos. ¿Vale? Los partidos son muy largos a veces. O sea, no tienes tú ahí la posibilidad de bajar la. ¿Sabes? Bajar el. el los juegos por set, bajar los set. Eso en el To Spin 4 mejoró considerablemente porque tenías tres opciones: partido realista, partido toe spin y partido todos a, a X set y a X juegos, ¿no? La verdad. Estaba bastante bien. Tech2 por ahí que salía. Ya sabéis que Tech2 es la empresa que, bueno, tiene 2K, tiene eh, lo de Rockstar también. O sea, TechTube es increíble, ¿no? La empresa es enorme. Pero bueno, el caso es que. El juego es la leche. Pero a mí, este modo de. Este modo carrera, por ejemplo. Claro, tú esto lo comparas con el Toad Spin 4. Que habrá una, una comparación. Y por. Y, y pondré qué cosas destaca y destaco del todo Spin 3 frente al todo Spin 4. Porque tiene cosas mejores el todo Spin 3 que el todo Spin 4. Pero a su vez también, pues el. Mira, ahí pone licenciadas, ¿no? Andy Murray, licencia traída, ¿no? De, ¿no? Y tal. Y no sé si pondré más cosas por ahí. double Pavolat. Madre mía, buenos créditos, ¿eh? Joder. Pero parece que ya están terminando. Pero muy buenos créditos. Logos, licencias también. Joder. Lo dicho, el 2 4, por ejemplo, en modo carrera, pues entre que tiene los entrenadores, que los puedes variar. Los, cada entrenador te pide que completes un, un obje, varios objetivos para que ellos te den la bonificación que te están entrenando. O sea, está eso muy bien. Luego tiene dos tipos de partido al mes, ¿no? Tiene eh, los partidos de competición y antes, le, en ese mismo mes... Tienen los partidos de, eh, de publicidad, marketing y todo el rollo. Donde puedes conseguir más fan puedes conseguir un poquito más de experiencia o practicar y todo el rollo. ¿Lo que... ¿Y por qué está bien esos partidos que son como de exhibición realmente? Porque con esos partidos tú puedes... Es que es la diferencia entre otros juegos. Otros juegos te dicen, bueno, puedes jugar este partido de exhibición. ¿Y qué aliciente tiene? Ninguno. Pero en el Toy Spin 4 tienes el aliciente de que... Vas a conseguir mejorar los golpes, o sea, las la bonificaciones y los objetivos que te están poniendo el, el entrenador que has pillado, pues lo puedes ir mejorando ahí en esos partidos de exhibición para eh, obtenerlo más rápidamente. Por otra parte, también puedes sumar fans, que los fans es un requisito fundamental para eh, conseguir eh, avanzar también por el circuito y, y, y aumentar de prestigio y todo el rollo. Luego... También puedes conseguir experiencia, que es fundamental para subir tu nivel de personaje. Con lo cual, para eso sirven los partidos esos que son de exhibición. Eso está bastante bien, ¿no? Además, luego en esos partidos de exhibición podías jugar contra grandes promesas, grandes leyendas. Que eso también estaba genial. ¿Por qué? Pues porque podías jugar contra Boris Becker y podías jugar si tú querías o lo que sea. No era obligatorio, ¿sabes? Podías pasar eso. Aquí en este juego no, este juego te lo pone como obligatorio, como exigencia, que tampoco está mal dentro de lo que cabe, ¿no? Porque es como, el juego, el modo carrera es como, como un videojuego, ¿vale? El, el modo historia de un videojuego. Si no haces este nivel, no vas a pasarte el modo historia, pues esto igual. No puedes pasarte el modo historia. El T-Spin 4 tiene modo historia infinito, diría yo, ¿no? O sea, tú puedes seguir ganando, ganándolo todo y, y pasándote lo que no te van a salir los créditos. Que por cierto, aquí ahora mismo, no, han terminado, pues no. Ahora ha venido Pam de Belogmen, Pam, eh, ojo, Pam es, no sé lo que es, pero aparecía aparecía escrito, ¿no? Por las pistas y todo el rollo. Gameplay, de nuevo el Xavier eh, Lemaire, eh, ¿esto se está repitiendo? Sí, ¿no? Esto se está repitiendo, gente. Creo que esto se está repitiendo, ¿o no? No lo sé, programadores, sí, sí, se está repitiendo, ¿no? Se está repitiendo, confirmamos, 3, 2, 1, y lo voy a quitar justo aquí, con los programadores, perfecto. Pues nada, eh, estaría bien que no sé, eh, para los programadores, ¿eh? estaría bien que no se repitiera, pero bueno... Eh, exhibición y también estaría bien que pudieras pasarlo más rápido eh, o volver para arriba y cosas así eso por ejemplo el juego de match point pues si sí lo tiene y está bastante bien eh, vale pues no hemos pasado al modo carrera, qué pasa si ahora hago esto este personaje ha hecho historia y se ha retirado de la competición profesional, enhorabuena un aplauso para Matusalén Len eh, que se ha retirado Vale, podemos ver entonces área del jugador, aquí tenemos a nuestro Matusalén Len, míralo con la foto, sí señor, hoja del jugador, o sea, mira qué guay tío, porque se mantiene el, el personaje y tal, vale, eh... vamos a ver la evolución del jugador, bueno, ya veis está el 70%, eh, hoja del jugador, ahí lo tenemos, eh, 29 de febrero de 1964. Y si no me equivoco, estamos en el año 2024, deberíamos estar según el juego, ¿vale? Creo que terminamos en el año 2022. En 2022 o 2023, quizás, ganamos todo lo que vendría siendo, eh, fuimos el número 1, ¿vale? En el año 2022 o 2023, es que no me acuerdo bien. En el siguiente año ganamos a, a, a los cuatro Grandes Lam seguidos y ganamos a las leyendas y luego pues ya está, ¿no? así que estamos en 2024 o 2025 con lo cual pues tenemos más de 60 años seguro, yo creo que tenemos más de 60 años yo creo que tenemos 62 al final no hemos retirado con 62 años a tope, nació en Jerusalén, residencia España eh... Pues ya está, zurdo y todo el rollo. Historia, aquí lo tenemos, ¿vale? Eh, comenzamos, como digo, en el modo carrera con Amateur. Tuvimos las tres victorias. Todo esto jugando en es muy difícil. Luego Aspirante, seis victorias. Aquí ya se empezó a hacer pesado. Para mí incluso. Luego Junior, que fue la. Donde ya teníamos el cuadro de cada mes. Con todas las temporadas y tal. Bueno, pues los. 4 o 5 primeros partidos bien, pero ya luego, pues lo dicho es que para mí el gameplay se me hace un poco pesado, ¿no? Eh, Récord, victorias, derrota, 42-7, totalmente cierto, porque no me lo puse en fácil ni nada, eh, ahí la dificultad estaba en muy difícil, llegué a profesional, jugué mi primer partido del Open de Australia en muy difícil contra Roger Federer, me calentó, bueno, me calentó tampoco porque llevamos a un super tiebreak, os recomiendo verlo porque estuvo muy guapo. Y a partir de ahí dije, vale, yo quiero pasarme el juego y me lo quiero pasar rápido. Así que voy a ponérmelo muy fácil y eso es lo que hice. Me lo puse muy fácil y por eso tengo 44 victorias, una derrota. Y no sé si me he puesto entre esas 44 victorias, no sé si hay alguna que la he jugado. Sí, hay varias, de hecho, 3 o 4 partidos que he hecho en difícil contra Nadal, contra Federer, contra Murray creo que también. Así que bueno, simplemente eso Títulos 9 eh, Y luego contra leyendas Todo en máxima dificultad Victorias 28, derrotas 0 28 victorias 0 derrotas Y ya está ¿Por qué? Pues porque te... Ah, claro, todo en máxima dificultad No, mentira, ya decía yo, hay demasiadas Es que claro, cuenta también los Grand Slam, ¿vale? Los cuatro Grand Slam que tú tienes que pasarte Pues eh, el cuadro entero que son desde 16, ¿no? Si no me equivoco. Con lo cual son muchos. Son, eh, Creo que hay que jugar 5 partidos. De esos 5 partidos y 4 torneos, ¿no? 5 por 4, pues serían 20 partidos. De esos 20 partidos, pues he jugado 5. Es muy difícil. Y luego contra las leyendas he jugado, pues, ¿cuántos eran? ¿8 leyendas? Creo que eran 8 leyendas, ¿no? O eran 10. Bueno, las que sean, las he jugado también es muy difícil. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventurilla, en esta carrera. También en directo ha habido vídeos, así que muchísimas gracias. Tenéis la lista de reproducción eh, creada en el canal. Y podéis verlos todos si queréis ver alguna parte en concreto y demás. Y además que os pongo abajo, como podéis ver, os pongo la, el, el time timelapse, ¿no? el, el, la línea de tiempo para indicar pues qué ha pasado en, en este en este segundo o en este otro pues he ganado en este otro he llegado a tal etcétera no así que eh, si alguien se quiere saltar algo pues lo puede hacer puede todo eso no yo creo que el poner capítulos eh, como línea de tiempo creo que está bastante bien y mejora la experiencia del que lo ve y así pues no se tiene que tragar el vídeo entero si no quiere no o no le interesa una parte en cuestión ...creo que es lo más interesante... ...lo mismo hago con los anuncios... ...o sea yo pongo anuncios... ...pero pongo anuncios siempre saltables... ...poquitos... ...y como siempre saltables... ...no pongo a nadie que, que vea un, un anuncio... ...que no se pueda saltar... ...pero bueno lo he dicho... ...muchas gracias por verlo... Eh, ...como carrera está muy bien... ...vale eso tengo que decirlo... ...como carrera, como juego de carrera... ...está bastante bien... ...pero eh, lo personal a mí no me atrae tanto... ...y no lo volvería a jugar nunca más... ...porque primero... Soy bastante bueno ya, contra la máquina, lógicamente. Y segundo, eh, segundo y más importante, es que a mí no me apasiona tanto el jugar así partidos tan lentos, por así decirlo. Y, y tal, aparte de que me cuesta ver mucho la bola, el tema de la profundidad. Pero bueno, porque el gameplay al final es el, el es lo que no me causa tanta sensación como en el Toy Spin 4, incluso como en el Virtua Tennis, ¿no? como demasiado lento, demasiado técnico, podría ser la palabra, en fin, lo dicho, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver, adiós.